Esto ya pasó de claro a oscuro. ¿Cómo es que estos señores de estas dictaduras, de estos regímenes... ...hacen lo que se les da la berraca gana y no pasa nada? Me vuelvo a preguntar y vuelvo e insisto. Y creo que soy harto en el tema... Pero es claro, o sea, dónde está la ONU, dónde están derechos humanos, dónde están las ONGs, dónde está la comunidad internacional, dónde está la oposición. Se estaba disputando la gobernación de Barinas, que sabemos que ahí, ahí era donde ha nacido Hugo Chávez. Durante estos 21 años de este acabose que hay en Venezuela, estuvo mandando la familia de Hugo Chávez. O sea, también totalmente chavistas, totalmente afines al régimen. Pero dio la casualidad que está participando el hermano de, de Hugo Chávez, contra Superlano, contra Freddy Superlano de la oposición. Hay un rafe donde dicen, óigase bien, porque quiero aclarar esto para que la comunidad internacional, los mismos Estados Unidos, no sé, quién, no, no sé a quién decirle, que oiga, tranquen esto, pero ya de una vez. A ver, porque tenemos que ser claros en una cosa. Se dice que se entregan los votos, o sea, se escrutinian los votos, y se da un veredicto casi al instante. Horas después, si no se da un plazo a 24 horas, si de pronto hay algún problema, se da 48 horas. Resulta que esto no fue ni de 24 ni de 48 horas, sino prácticamente 10 días. Pasados 10 días, se da como ganador a Freddy Superlano ante el CNE, ante el Consejo Nacional Electoral, que es el único capacitado en este momento para dar en los veredictos de quienes ganaron, sí o sí. Como gana Superlano y pierde el hermano de Chávez, entonces incurren a dos cosas. La primera, a inhabilitar a Freddy Superlano. ¿Por qué? No sé. O sea, donde lo van a dejar por fuera. Y una segunda, que es que anulan las elecciones por medio... Ojo, pero anulan en esas. ¿Por qué no anulan todas? Si van a, a mirar de que esto no dio resultado. Pues anulen todas, ¿por qué no lo hacen? Los de la dictadura ganaron prácticamente todas, o sea, del 100% ellos ganaron el 70%, pero como pierden la de Varinas, que es la que manejaba la familia de Chávez, entonces deciden dar un nuevo plazo, deciden hacer una nueva elección para el próximo 9 de enero, en cabeza con el auspicio del Tribunal Supremo de Justicia chavista, ¿no? Porque ellos no es más que otra cosa. O sea, se va a volver a hacer la elección para el próximo 9 de enero, que primero es arbitrario, porque deberían ya aceptar de que perdieron y paren de contar. Y segundo, que inhabilitan a Freddy y Superlano, entonces van a hacerla con otro con otro candidato porque ellos tienen que ganarse en esa gobernación a las buenas o a las malas. Esto es inaudito. ¿Qué va a pasar? O sea, ya la, gente, ya la gente no aguanta más. O sea, ya, ya está a punto de reventar la pita. Esto es el colmo del descaro. La dictadura de Maduro quiere ganar por las buenas o por las malas. Por eso Freddy Superlano convocó una marcha para el 4 de diciembre en Venezuela, donde aclara, yo soy el gobernador. Electo de Barinas. Frei Superlano, candidato opositor inhabilitado por la dictadura tras vencer a Argen y Chávez, apuntó contra el Tribunal Supremo de Justicia luego de la decisión de anular las elecciones en el estado gobernado por el hermano del caudillo bolivariano. Oiga, esto se pone agisoso. Pero ojalá esto sirva para que el pueblo en sí, la comunidad internacional y todos los entes que estén competentes a esto Abran los ojos y decidan actuar Pero yo quiero ponerle este aquí, pero para que esto realmente coja hoguera Pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios, no importa qué pienses al respecto, háganoslo saber Dele me gusta o no me gusta O están de acuerdo o no están de acuerdo Comparta porque gracias a ustedes Nosotros seguimos siendo los chismosos del paseo Y seguimos dando lora Y somos los que le estamos causando mella A esta gente que tanta trampa hace Y que quieren pasar todo por la galleta Y como nuestros colegas en Venezuela no pueden hablar Pues nosotros lo estamos haciendo desde aquí En un lugar por fuera El candidato op op opositor por la gobernación de Varinas Frei Superlano, afirmó este martes que el Tribunal Supremo deslegitimó al Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que el régimen de Nicolás Maduro anulara las elecciones en el estado venezolano y ordenara realizar nuevos comicios tras inhabilitar al dirigente opositor. O sea, aparte de que anulan las elecciones del estado de Barinas, donde ganó Frei Superlano, también lo inhabilitan a él para que hayan unas nuevas pero sin él. Es que son, no son cochinos, son re cochinos. Ahí sí le sale a Diosdado Cabello. A Dios rogando y con el mazo dando. Así le sale a Diosdado Cabello. Ante esta decisión, Superlano en una conferencia de prensa acompañado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, explicó. Todavía no sé, no tengo ni idea porque estoy inhabilitado. Creo que es por ganarle a Argenis en Barinas. Superlano ante la posibilidad de ser llevado a la cárcel tras la inhabilitación impuesta por la dictadura de Maduro, recalcó, "Estamos preparados mental y físicamente y legalmente para enfrentar a una dictadura. No olvidemos que el mismo Diosdado Cabello aquí mismo lo dijimos que él mismo salió ante los medios diciendo Así sea por un voto, por un solo voto que le ganemos a Freddy Superlano, vamos a hacer respetar eso. Pero como la torta fue lo contrario, no ganaron por un voto, sino que perdieron por más de 700 votos, entonces deciden alunarlas. Es que son acomodados. El opositor instó a los residentes de Barinas a salir a las calles el próximo sábado 4 de diciembre para expresar su rechazo de manera pacífica ante la decisión del Tribunal Supremo. En rueda de prensa, Guaidó aseguró que Superlano derrotó a los Chávez y a la dictadura. Ante un momento complejo y difícil, incluso en la alternativa democrática, debe servir a reflexión a la necesaria reunificación de todas las fuerzas democráticas en Venezuela. Aquí lo que está aprovechando también Guaidó es a unificar... Esa oposición que ha estado un poquito dividida, por así decirlo Pero que esto les sirva como reflexión para que se unan Porque esa es la única forma de poder llegar a ser contrapeso Y ojo, ojo, porque Guaidó también pidió que la situación en Barinas sirva O sea, que esto no solamente quede en un acontecimiento Sino que sirva para que toda la oposición pueda encontrar los mecanismos Para consolidar la unidad y seguir luchando por una elección presidencial libre y transparente el régimen chavista a través de la sala electoral del tribunal supremo de justicia decidió dejar sin efecto las elecciones regionales realizadas el pasado 21 de noviembre en el estado Barinas, tierra natal del fallecido expresidente hugo chávez y en donde ha gobernado sus familiares durante los últimos 20 años fue así como de manera arbitraria el TSJ, el tribunal supremo de justicia Ordenó al Consejo Nacional Electoral que repita la elección para elegir al gobernador de esa entidad el próximo 9 de enero. La pregunta es, el Consejo Nacional es un ente que está con todos los, los avales para que ellos den una definitiva. Pero resulta que como cosa curiosa, en los otros estados donde ganó el chavismo, no se puede decir nada. Porque ya ellos ganaron y perfecto. Pero como este lo perdieron entonces este sí lo van a repetir vuelvo y digo ¿qué va a pasar? ¿dónde está la comunidad internacional? o vamos a seguir tragando entero el fallo emitido por la justicia que responde a Maduro indicó que el Tribunal Supremo de Justicia ordena al Consejo Nacional Electoral convocar para el día 9 de enero del 2022 las elecciones de gobernador o gobernadora del estado Barinas garantizando condiciones de igualdad en la participación de los sujetos con derecho al sufragio en la entidad federal Ojo, ahora sí está pidiendo igualdad, porque aquí no hay igualdad, aquí hay una desigualdad terrible. El Consejo Nacional Electoral, ojo, en los resultados, dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano del 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez. Tuvo, no digo que una amplia diferencia. Pero sí tuvo más de lo que decía Diosdado Caballo. Diosdado Caballo decía, así sea por un voto que ganemos, lo hacemos respetar. Pero como perdieron casi por mil votos, pero como ellos voltean la ley. De esa manera el Tribunal Supremo de Justicia deja sin efecto los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en el proceso realizado en el estado de Barinas el 21 de noviembre para la elección de gobernador a partir de la presentación de las postulaciones ahora no contentos con eso porque es que mire hasta dónde llega la desfachatez ahora no contentos con eso en estas nuevas elecciones de enero superlano no podrá inscribirse como candidato dada la inhabilitación impuesta por la dictadura ahora que tienen las pruebas cierto tienen unas pruebas para inhabilitar ¿vale? lo que pasa es que esas pruebas nunca aparecen o aparecen después de las elecciones. Entonces, vuelvo y digo, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar de manos cruzadas? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? ¿Qué van a hacer? O sea, es la hora de actuar. En vista de, del resultado que lo favorecía para convertirse en el nuevo gobernador de Barinas queda totalmente inhabilitado y fuera de eso se prorrogan las elecciones para el 9 de enero. ¿Ustedes no creen que estos son demasiado cochinos? Piensen ustedes. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.